Más de 200 años disfrutando de la electricidad. Hoy no concebimos nuestra vida sin ella. Tienes que conocer el masterclass electricista en casa para que domines los aspectos básicos de la electricidad en tu propio hogar, ahorrando tiempo y dinero haciéndolo tú mismo. Aprende a instalar tomas eléctricas, interruptores y plafones eléctricos y ayuda a otros en el momento oportuno. Optimiza las condiciones de seguridad en tu casa. Iníciate en este apasionante mundo solucionando las dificultades que se presentan con un conocimiento que en muchos países es altamente valorado. Adquiere este curso hoy ahorrando el 50%. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.